el general Arturo del Castillo que fue precursor y fue el personaje por el cual existe un ejido en el Chihuahua. Hoy celebramos con gran orgullo aquí en presencia de su familia de la señora María del Castillo muchas gracias Amigo. muchas gracias por permitirnos el estar aquí año con año vamos a estar cuando nos permita estar aquí. Hoy tenemos una situación eh, muy difícil con la pandemia, es por eso que este, evitamos tener conglomeraciones, pero no dudo... Sí, antes ya llenaban hasta ya y daba vuelta la gente. Así es. No dudamos que el próximo año sea así o más, estamos completamente seguros de eso. Y pues bueno, estamos hoy para montar una guardia de honor para, para el general y, y reconociendo un año más. Eh, su trayectoria y, y agradecido eh, desde aquí con él por, por el tema del campo y, y salvaguardando siempre y siempre lo haremos eso, eh, en la imagen y su recuerdo. Muchas gracias. Representación de la familia del castillo, les agradezco mucho que, que recuerden esta fecha tan especial este, de un distiarrualense que ofrendó su vida este, cuatro años de la revolución este, solamente para venir a restituir las tierras y repartirlas a la gente que se dedicaba al trabajo. Él, pues, por supuesto, me platicaba, yo era, una, yo era niña, este, que alguna vez en la Huesipan, Llegó y estaban los, este, los hacendados arriba de sus caballos con este, fuertes y todo, y este, en el campo azotando terriblemente, terriblemente a todos los, este, los peones, a todos los trabajadores, este, hasta que les sacaban sangre y los azotaban y todo, y pues inclusive varios de ellos eran extranjeros, y, este, y se habían adueñado de pues, toda esta zona, de toda esta área, ¿no? hasta La Tlahuelilpan. Entonces mi papá, este, al ver cómo lo sangraban y cómo este, la gente, nuestros paisanos, este, sufrían de trabajar en el campo por estas personas, le agarró el fuete a uno y le dijo, este, va a empezar la revolución, me voy a ir a la revolución y, este, y si no me matan, prometo y juro que voy a regresar para matarte y matarlos a todos ustedes que, este, que están lastimando a todos mis paisanos y que les están quitando la vida y que los tienen sin comer porque los hacían trabajar así a fuetazos y dice mi papá que le daban este, cuando cosechaban una, una bolsita de maíz, una bolsita de trigo, este, lo menos que se podía, ¿no? Entonces, pues Dios le permitió ir a, este, a la revolución. Este, fue el secretario del cuartel general del Sur. Este, él tomó la ciudad de Morelos en lugar de Zapata. Él entró con el ejército y tomó la ciudad de Morelos. Y también quiero que sepan todos los que están aquí que mi padre tomó la ciudad de México en lugar del general Emiliano, eso está en la enciclopedia de México, en lugar de este, del general Emiliano Zapata, porque pues hablaron en la mañana, porque sabían que el que, de, el que tomara la decisión de ir, pues era el que se iba a morir, ¿no? O sea, por supuesto lo iban a matar. El que entrara a la Ciudad de México con el ejército, este, pues lo, lo iban a matar. E entonces, este, pues el general Emiliano Zapata quería y este, quería entrar. Mi papá no lo dejó y tomó, este, tomó a todas las gentes que a todos los peones y soldados que estaban con él y entró a la Ciudad de México y tomó la, la Ciudad de México y formó el, primer, formó el primer comité agrario municipal al que su servidora asistió más de 10 años cada mes en la calle de Palma, Palma esquina con 5 de mayo. Ahí en el segundo piso estaba el comité agrario municipal y mi papá iba a cada mesa junta y, este, y a mí me daban ahí cosas para ayudar. Pero este, pues, eh, quiero decirles también que tiene todas estas medallas y que tiene y que tiene este, esta medalla que es la legión de honor. Y en la historia de este país, desde que se formó y se fundó este bendito país, solo cuatro mexicanos poseen la legión de honor. Y una es el general Arturo del que También les quiero decir que tengo cosas originales originales de los tontetas y todo eso y este, íbamos a ponerlos. Desafortunadamente, este, pues el señor se fue, entonces, este, pues los jóvenes de o este, pues yo encargaría a Luis Candelaria, que es al que le tengo más confianza y al que verdaderamente creo que es un miskiahualense de corazón y que creo que conociste a mi padre. Este, que pues se, se formara algo, pero que no cada que se cambiara el presidente municipal, pero... este, pues se, se desaparecieran las cosas, ¿no? Entonces tendría que ser un como un comité particular y este y pues bueno, mi padre estaba lleno lleno de balas cuando terminó la revolución regresó. Este, fue a la Ulipa, fue a todos lados y a los españoles y a los que habían maltratado a todos los peones y a todos los misquiavalenses y a todos este, pues uh, con el ejército que trajo este, tomó la pistola y les dijo este, les dije que si seguían maltratando a mi gente y que si la seguían dejando sin comer si ganábamos en la revolución los iba a matar y los mató a todos y entonces formó el primer comité agrario municipal para repartirle a todo el mundo cuatro hectáreas. Ese es mi padre, ahí está el, el primer comité agrario municipal que formó. Si sí, sí, gustas leerlo por favor, ¿quiénes son los? El primer comité, el primer comité agrario, agrario, agrario, agrario oficial. El 2 de enero de 1915, por acuerdo del gobierno zapatista, el C. General de todo el castillo dio posesión al pueblo de Miskiawala de Juárez, de las tierras que hoy constituyen su ejido. Se levantó un acta concebida en los, en los siguientes términos. Como lo solicitan ustedes y de acuerdo con el plan de Ayala, se les pone en posesión de las tierras que reclaman y se les, da, y se les autoriza a defenderlas con las armas en la mano tierra, libertad, justicia y ley. Miskiawala de Juárez, 2 de enero de 1915. Del Castillo, en representación del general Emiliano Zapata, Melchor Camacho, en representación del general Francisco Villa, Rafael Salgado. Se formó una junta ya, llamada de administración y fue integrada por los señores Octaviano Flores, Justino Aguirre, Crisóforo Aguirre y Leonardo Candelaria, presidente, secretario y vocales respectivamente. Ese fue el primer comité agrario municipal que se formó aquí en izquiahuala y con el cual se empezaron a repartir las tierras sin que les costara un quinto a todos los campesinos y a todos los ejidatarios, después de 10 años de mi padre andar de en la revolución, lleno, lleno de balas, este, me platicaba que una vez no se bajó del caballo en 10 días, en 10 días no se bajó y tomaba este, los orines del caballo, era lo que tomaban. Este, pero él lo único que quería era este, regresar a su pueblo y repartir las tierras entre todos los este, entre todos los misquiagualenses y que tuvieran este, un, un espacio para sembrar lo que quisieran y pudieran comer y pudieran este, dejar de sufrir. Y quiero que sepan que murió este, en, en una cama, en una casita que teníamos rentada, en, tenía una pensión muy, muy baja este, en, un, en el Calvario murió y cuando, este, cuando murió la gente daba la vuelta aquí llegaba al jardín llegaba hasta el kinder este, y, y fue un un entierro que pues nunca nunca voy a olvidar yo tenía 12 años cuando mi padre murió y este este, y cuando regresó de la, de la revolución se dio cuenta que aquí un niño con vómito y diarrea era un niño muerto. Le daba vómito y le daba diarrea y los niños se morían. Y los niños se morían. Entonces decidió estudiar medicina autodidacta. Y est estudió home homeopatía. Y, yo a los, y entonces en la casa de ustedes que vivíamos. ¿Cómo, ¿Cómo explico dónde vivíamos, Pachi? Ahí en la curva, enfrente, en la farmacia. Enfrente, en, final, en la Juan de Dios. Sí. La ahí, ahí en la, en la farmacia de Dios, Dios ahí, ahí nació este recurso, mi abuelo, ahí nació mi padre este, y ahí nací yo, en donde está la farmacia de Dios. Entonces decidió estudiar medicina autodidacta. Y, este, y les repito, un, un niño aquí con vómito y diarrea era un niño muerto. Entonces, si él no estaba, yo formaba a la gente que llegaba, la formaba, y tengo mi testigo porque me ayudaba a formarla, y este, eran 10 gotas de ipecacuana, Ignacia, Cactus y Digitalis en agüita, y los, los hidratábamos hasta que mi papá llegaba para curarlos, y también utilizaba el espiritismo. Tenía sus, este, sus medios para este, cuando era pues, un cáncer, una cosa así, y él no podía, curaba por medio de un doctor que en vida se llamó José Santos Urrutia. Y quiero decirles, no, no se los necesito explicar que mi padre no era una persona tonta ni creía todo lo que le decían, ¿verdad? Entonces cuando este espíritu se le presentó, le dijo, pues yo ¿cómo te voy a creer que tú eres te fuiste un gran médico, el, el doctor José Santos Urrutin? Y, este, y le dijo, pues mira, yo viví, ve a mi casa, viví en las calles de Tacuba, ahí vive mi esposa, este, tengo dos este, cuartos llenos de medicina, dile que tú te conocí en tal lado, que eres así, asá, asá, y que te dé toda la medicina y que te dé todos los libros, y entonces yo fui con mi papá, yo tendría unos cinco años, fui con mi papá, a, nos hospedamos en el hotel Washington y fuimos a eso, la señora lloraba y lloraba, pero mi papá le describía todo lo que llevaba escrito que el doctor José Santos Urruti en vida le había donado, se lo donó y entonces se lo trajo para acá y utilizó también medicina alópata para curar a todo el mundo, este, ese, y murió, eh, se acostó este, perfectamente bien este y amaneció muerto, sin ningún dolor, sin quejarse ni nada y este, les agradezco mucho que, que estén aquí. Un espacio en el cual puedan preservarse estos documentos, estas medallas, eh, los, los otros las otras eh, los demás enseres que doña Tengo luz maría ¿no? ha ofrecido ponerlas no, bueno. al servicio de los misquiagualenses y los que muchos otros otros, otros tenemos eh, mm -hmm. en distintos misquiagualenses, creo que valdría la pena eh, empezar a trabajar en la construcción de algo algo que mm -hmm. sea Museo. que preserve la memoria de misquiahualda que preserve los documentos ...y que puedan ser digitalizados todos aquellos para la consulta pública... Eh, ...sin duda hay muchos sucesos que han caído en el olvido... ...porque no hay fuentes que puedan ser consultadas... ...más bien ha, se ha preservado a través del, de boca en boca... ...y todos aquellos que conservan documentos... Eh, ...bien lo decía doña Luz María, las fotografías que don Pepe Alamilla restauró... ...por años y que su voluntad siempre fue ponerlas al servicio de los miskiahualenses, bueno, pues hoy hoy ver si todavía existe esa posibilidad a través de sus hijos y generar este espacio. Este espacio. está el cuadro de Emiliano Zapata de este tamaño, <risa> dedicado de puño y letra de mi padre. Habrá si que no buscar tiene. recuperar ¿Tú toda, tú todo lo que, que ha sido sí. del municipio. Eh, yo no quisiera pasar por alto, alto algo que es que considero que es importante, señor secretario. El ejido de Vizquiaguala es el segundo ejido en ser constituido en el país. No es un hecho eh, fortuito, es, fue realmente una, una carrera que se estableció a partir de, de la autorización para crear estos comités. Ese es, un, es algo de lo que muchos nos sentimos orgullosos, sobre todo todos aquellos que, que, hemos tenido, que somos ya de la siguiente generación y que tuvimos la oportunidad de acudir a la universidad a través del esfuerzo que nuestros padres y nuestros abuelos hicieron con esas tierras que en algún momento obtuvieron, con ese, con ese espacio que les permitió generar una economía a esta región, eh, que a partir de esos años y con la llegada de las aguas negras se convirtió en un vergel y que nos ha permitido a muchas familias, a muchas, a muchísimas aquí de Misquiahuala y de la región, obtener los satisfactores a través de la siembra del campo. Es el segundo, durante muchísimos años fue considerado el ejido más grande del país. Para muchos de nosotros lo seguimos mencionando. Vale la pena resaltar que no lo somos después de los grandes ejidos tamaulipépicos que se construyeron en los 70s, los ejidos de la zona de Quintana Roo que se construyeron también en los 70s, en ese, en ese último reparto agrario. Pero que en la memoria de los misquiahualenses sigue quedando que somos el ejido más grande del país. Y seguramente lo somos a través de su gente, no de la extensión de las tierras, sino a través de la calidad de personajes que, que esta tierra ha dado, y que sin duda eso nos permite presumirlo. Sí, sí somos elegidos más grande, pero sobre todo por su gente, más allá de por su extensión. Y para las siguientes generaciones recordarles, todos estos personajes que nos permitieron construir nuestra identidad como ciudadanos, como misquiagualenses, de las cuales muchos de nosotros presumimos en donde quiera que estemos, valdría la pena también reservar un espacio, no sé, a través del, en la zona del, del bulevar, en donde sin, sin afanes protagónicos y sí, de manera muy generosa, podamos recons reconsiderar, podamos reconocer a muchos misquiagualenses que nos han permitido con sus acciones ser lo que hoy somos. Eh, también te lo pongo en tu consideración, señor secretario. Ojalá y, y lo puedan platicar en la asamblea, generar un, un espacio y que en un futuro, en un futuro eh, tengamos esos dos, dos espacios. La zona de reconocimiento es increíble que hay calles que tenemos repetidas 10 veces el nombre de próceres nacionales y gente que permitió la construcción de lo que hoy somos. Difícilmente nos encontramos una calle con su nombre. Entonces, en un acto de generosidad de todos... Debemos de caminar en esa dirección. Si no nos empezamos a reconocer unos a otros, pues estaremos condenados a seguir teniendo las discordias que lamentablemente no nos han permitido desatar todo el potencial que como pueblo tenemos.